Capítulo 5. Propiedades. Las propiedades es un término que se apega más al object literal que al mismo JSON. Pero como nosotros vamos a trabajar muchas veces elementos de lo que recibimos de los JSON, necesitamos aprender de qué estamos hablando. Nosotros hemos visto que los objetos se componen de una apertura de llaves y el elemento interno está definido por una clave y un valor, ¿cierto? Pues ahora vamos a dejar de llamar esto como una clave, o se va a convertir en una propiedad pero en una propiedad de qué, de quien la contiene entonces vamos a empezar a ver que este es el nombre de la persona la edad de la persona si es desarrollador de persona y los idiomas de persona listo entonces si nosotros quisiéramos ver todos los valores de ese objeto lo hacemos como ya lo hemos visto console.log metemos todo el objeto completo y nos aparece en el console.log todo el valor pero si queremos acceder a una de las propiedades, por ejemplo nombre, lo único que debemos hacer es adicionar punto y el nombre de esa propiedad. Con eso ya vamos a poder acceder al valor exacto de Camilo. Y seguimos, accedemos al valor de 40. Aquí estaríamos accediendo al valor true. Y aquí nos estaría devolviendo todo el arreglo. ¿Listo? Todo el arreglo. Ahora, si queremos acceder a una de las posiciones del arreglo, lo hacemos con la notación de arreglos, indicándole el índice de la posición. Recordemos que los arreglos empiezan a contar desde 0, 1, 2, 3 y hasta donde termine. En este caso estaríamos accediendo al segundo elemento. Estamos diciendo idiomas, llaves y el índice 1 nos estaría devolviendo español. Muy bien, ahora vamos a hacer el primer taller de propiedades. Dice acceder a cada una de las propiedades del objeto en el node-taller-3.1. Listo, entonces aquí lo que tenemos es un objeto que se llama persona con los datos de un personaje que todos debemos conocer que se llama Homer J. Simpson. Lo que yo les voy a pedir es que me muestren en la consola cada una de las propiedades de ese objeto. Les voy a dar dos minutos para que hagan el intento. Listo, muy bien, ¿qué tal les fue? Recuerden, siempre debemos hacer el intento, así no nos dé, así no estemos perdidos, lo intentamos. Ahora yo les voy a mostrar la solución, los que de pronto no pudieron hacer el ejercicio, los dejo para que lo aprendan y lo hagan ustedes en su propio taller. Entonces, pues tenemos un objeto que se llama persona. Entonces, acá en este ejercicio les voy a mostrar algo de lo que aprendí en el curso de Fernando Herrera que les comenté en unos capítulos anteriores. Active el screencast de Visual Studio Code para que ustedes puedan ver la combinación de teclas que estoy aplicando. Obviamente, solo se van a dar las del Mac. Si ustedes quieren aprender las de Windows, pueden hacerlo en el curso. Pues, lo primero es un snippet que tiene Visual Studio Code que se llama CLG. Después de hacerle tab, nos va a hacer el console log automáticamente. Voy a escribir persona, vamos a guardar, node, taller, 3.1. 1, le doy enter, y ahí es que nos devolvió, todo el objeto. Pero lo que nos están pidiendo es obtener el objeto de cada uno de ellos, entonces pues vamos a comenzar. Nombre, la propiedad nombre de persona, persona, punto, nombre, guardar, vamos a ver qué nos da el resultado, solo nos trae entonces el valor del nombre para duplicar una línea en Visual Studio Code es con Option Shift y flecha abajo y ahora edad, vamos a hacer guardar, no taller 31 ya tenemos los dos valores, Shift, sí, flecha abajo, residencia, damos guardar, corremos no taller 31 y ya tenemos entonces este 3, sigamos con es empleado guardar, no taller 3.1. Ahí tenemos true, y por último, hijos guardar, no taller 3.1. Muy bien, ya tenemos todas las propiedades de el objeto persona. Pero si una persona que no sabe programación ve esto, le va a parecer súper raro. Primero, ver esto no está como muy diciente Segundo, un true es eso, y esto último, adicional no nos faltaría al menos como un titulito para cada uno, era lo más recomendable, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar el multicursor, con command option y flecha abajo, voy a crear varios cursores, me permite escribir a la vez varias cosas y vamos a hacer un template literal, nos sale aquí pesos, llaves, voy a ir hasta el final con command flecha a la derecha, me vuelvo a dos posiciones, ahí cierro la variable con llaves y cierro el template literals, le voy a dar guardar y nos lo sigue mostrando igual, listo, pero seguimos sin título, no hicimos mucho, pues ahora otra vez multicursor, dos puntos, un espacio y empecemos, nombre, edad, residencia, trabajando, hijos le damos guardar y lo ponemos a correr, no taller 3.1 listo, muy bien, ya están todos con su título pero ahora que nos pasó en residencia object, object qué es eso, bueno resulta que como está en play literals ya aquí lo que estamos combinando es texto y esto sigue siendo un elemento de qué tipo están llaves, es un objeto entonces él lo está representando así en la consola cómo convertimos un objeto a texto muy bien con json.pringify le damos guardar y ya entonces él nos está mostrando todo el objeto como si fuera un texto pero volvimos a lo mismo entonces vamos a corregirlo, vamos a duplicar esta línea vamos a darle un espacio y le decimos dirección ya no necesitaríamos el stringify porque vamos a acceder directamente a la propiedad dirección que es tipo texto, la borramos dirección muy bien, lo duplicamos y cuál otra nos faltaría ciudad, ciudad muy bien, guardar, vamos a darle aquí ciudad, guardar vamos a volverlo a poner a correr y ya tenemos entonces la residencia con la dirección y la ciudad. ¿Qué nos sobra? Demostrar todo esto. Vamos a borrarlo. Muchas gracias, pero no lo necesitamos. Listo. Ahora entonces, trabajando true, como no le vamos a meter lógica adicional, vamos a aprovecharnos de un operador ternario. Si ese empleado, esa persona, o sea, si devuelve un true, devuelve un sí. De lo contrario vuelve un no, vamos a darle guardar y subimos, le damos, ayer entra, ahora sí mucho más, más distinto. está trabajando, sí, y ahora los hijos, Barlys y Maggie, los arreglos tienen un helper que ayudan a convertir a string cuando los vamos a presentar, por eso él nos está diciendo ahí los valores, pero se sigue viendo medio maluquito, le falta como ese espacio que no que uno está acostumbrado, entonces vamos a hacerlo mejor así, un join, un join lo que hace es juntarnos todos los elementos, le damos guardar y lo corremos, va a ser lo mismo porque el separador por defecto que tiene es la coma, entonces vamos a ponerle en otro es más elegante, le ponemos una coma y un espacio, vamos a guardar y lo volvemos a correr, muy bien, ahora sí se ve decente, ahora dice No taller 3.2 acceder a los elementos del arreglo persona e hijos, recuerden entonces que los arreglos cada elemento se accede con el valor del índice, es el mismo objeto, vamos entonces a hacerlo aquí y nos vemos en dos minutos. Muy bien, vamos a ver la solución. Entonces vamos a concentrarnos en persona, hijos. Lg tab, persona, punto, hijos. Vamos a darle guardar. Vamos a darle no taller 3.2 y ahí tenemos la lista de todos los hijos en un arreglo. Pero no están pidiendo que accedamos a cada uno de ellos. Vamos a acceder a la posición 0. Guardar. vamos a darle no taller 3.2 y muy bien ahí tenemos bart, lo duplicamos a posición 1 guardar bart y Lisa y ahora bart, Lisa y Maggie pero otra vez lo mismo, esto no dice nada, vamos entonces a darle un título a esto vamos a hacerlo entonces con un multicursor, command option flecha abajo abrimos template literals símbolo de pesos, llaves y todo lo que hay dentro de esas llaves es código javascript cerramos llaves y cerramos el template literals le damos guardar listo, ahí seguimos viendo lo mismo entonces vamos a mejorarlo otra vez, multicursor hijo, dámosle aquí número Dos puntos, le damos guardar. Entonces con esto nos ahorramos ya. Podemos poner iO1, 2, 3, le damos guardar y no taller 3.2. Ahí ya tenemos lo mismo. Títulos bien, pero nos queda falta unos pequeños espacios. Arreglemos. Vamos a guardar no taller 3.2. Ahora así, perfecto. Tenemos los tres hijos. Perfecto, ya somos unos pro en propiedades. Bueno, más o menos. Resulta que hay dos tipos de notaciones. La primera es la que vimos, que es notación punto, que es el nombre del objeto punto, el nombre de la propiedad. Pero también se puede escribir de la siguiente forma. Pongan mucha atención en esta parte de abajo. Lo voy a cambiar varias veces para que ustedes lo puedan ir viendo. Podemos reemplazar el punto por corchetes. El punto por corchetes y el nombre de la propiedad lo escribimos en un string bueno y para qué enredarnos tanto esto se da porque por ejemplo a veces necesitamos acceder a esa propiedad obteniendo el valor desde una variable como está acá esto se ve como si fuera un arreglo pero no listo, vamos a leerlo de la siguiente forma siempre persona.propiedad, así no nos desenredamos Entonces vamos a hacer el mismo taller que hicimos ahorita en el node taller 3.1, pero utilizando la notación alternativa. Listo. Me los dejo dos minutos para que hagan el ejercicio. Muy bien, vamos a ver qué tal nos va. Nos pues volvamos a Taller 3.1 y lo que vamos a hacer es cambiar toda la notación punto por notación alternativa, que es con corchet. Voy a hacer con multicursor en estos cuatro primeros porque no tienen condiciones especiales. Les voy a enseñar cómo. Yo selecciono una palabra, le doy Command D y él me selecciona varias veces lo mismo. y si por ejemplo, me paso además de los que quiero seleccionar, le doy Command U y me devuelve. Listo. Entonces borro el punto. Y con Command Shift y flecha a la derecha voy hasta el final. Me devuelvo hasta antes de la llave. Y digo corchetes. Listo. Le voy a dar guardar. Y vamos a ver qué pasa. No, Taller 3.1. Esto falló alguno sabe por qué, les voy a dar 5 segundos correcto, porque es que este nombre como dice acá no está definido Pero si yo lo quisiera utilizar así tendría que ser una variable que hayamos definido si no debemos convertirlo a string, muy bien otra vez más, comand d comilla sencilla y comand d comilla sencilla dale a guardar y lo ponemos a correr muy bien, ya se nos arregló excepto si ya se dieron cuenta en la residencia porque nos sale un undefine ¿por qué sale un define? muy bien porque este nombre compuesto de propiedades lo debemos transmitir ya sea en notación punto o en notación alternativa pero no podemos dejar una string adentro para combinarlo, sino él estaría buscando un residencia.dirección aquí como un nombre, ¿listo? entonces vamos a hacer una combinación, este primero lo voy a hacer con notación alternativa y la otra parte final de la dirección le voy a hacer con notación punto, entonces miren que ahí podemos hacer varias combinaciones, ¿listo? y el otro lo va a hacer con notación alternativa seguido de notación alternativa Le voy a dar guardar. No taller 3.1. Bueno, pero volvió a fallar. Nos está diciendo que hay un token inesperado en este valor. ¿Ya se dieron cuenta? Correcto. Y seguimos con notación alternativa. Ese punto nos sobra. Vamos a darle guardar. Y no taller 3.1. Ahora sí está todo correcto. Nos falta que terminar estos dos. Vamos a hacerlo entonces, con comandé. borramos y de una vez con comillas, vamos a darle guardar, ponemos a correr y ya nos funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de la 3.2 pero con notación alternativa, nos vemos en dos minutos. muy bien entonces vamos a ir al taller 3.2 pues ahora vamos a hacer lo mismo multicursor borramos damos guardar y corremos no taller 3.2 y ahí tenemos el cambio perfecto bueno pero ahorita vimos que nosotros podemos acceder a esto a través de variables porque no lo hacemos así Cons propiedad Igual hijos. Entonces, ¿cómo guardar. Nos copiamos esta propiedad. Y y lo reemplazamos. vamos damos guardar. Vamos a correr con no taller 3, 2. Listo. Perfecto. Ahora sí somos unos repro en propiedades. Nos vemos en la próxima lección.